Hola a todos y bienvenidos a Dancing, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy, continuando con la parte de inecuaciones, trabajaremos ahora cómo podemos representar las inecuaciones ya no por desigualdades, sino a través de intervalos. Una parte muy importante que es bueno diferenciar. Vamos a aprender entonces cuáles son los tipos de intervalos que existen y cómo se pueden usar. No siendo más. COME Muy bien, cuando empecemos a hablar de intervalos vamos a encontrar dos tipos de intervalos a la hora de analizar Tenemos los intervalos abiertos y los intervalos cerrados Cuando hablemos de intervalos abiertos vamos a relacionarlos con los paréntesis Va a ser un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra Ahora, cuando hablemos de cerrados, vamos a hablar de los corchetes. Un corchete que abre y otro corchete que cierra. Puede existir combinación entre abiertos y cerrados, es decir, podríamos tener un paréntesis con un corchete o podemos tener un corchete con un paréntesis y viceversa. O Se pueden existir diferentes combinaciones. Muy importante. Cuando hablemos de los términos que son infinito que son números muy grandes o infinito positivo este siempre vamos a utilizar el paréntesis en este caso de este lado y cuando hablemos de infinito negativo vamos a utilizar el paréntesis pero en sentido contrario y esto por qué? porque estos valores como no se determinan es un valor que no tiene un valor definido, entonces para ello se utilizan el paréntesis ya sea de esta forma o de esta otra. Veamos algunos ejemplos de cómo podemos utilizar estos intervalos. Bien genios, vamos a comenzar analizando esta primera desigualdad. Dice los X mayores a menos 4 y menores a 12. ¿Qué quiere decir? Que arranca en menos 4 y que termina el 12. Entonces vamos a tener en cuenta esos valores Vamos a poner acá: menos 4 y vamos a poner coma 12. Ahora, ¿cómo utilizamos la parte de los paréntesis y corchetes? Cuando no tenemos sino menor y no tenemos la igualdad de menor o igual, siempre vamos a utilizar paréntesis. eso es bien importante. Los x mayores a menos 4. Entonces, como menos 4 no entra, porque no se está considerando, vamos a trabajar con el paréntesis. Y ahora teniéndolo de esta manera, menor que 12, tampoco entra, tampoco lo está teniendo en cuenta. Entonces también vamos a utilizar acá el paréntesis. Quiere decir que el intervalo se representaría en menos 4,12. Esa es la forma en la cual podemos representarlo a través de paréntesis. Luego veremos cómo representar esto en la recta numérica, pero por ahora concentrémonos en lo que tiene que ver con paréntesis veamos un siguiente ejemplo siguiente los x mayores o iguales que 4 aquí vemos el cambio mayor o igual quiere decir que se considera el 4 como lo está considerando entonces ya aquí no vamos a trabajar con paréntesis sino con corchete vamos a decir que va a ser el 4 porque iniciaría en 4 y dice que sean mayores Como son mayores Va a tomar todos los valores que haya de 4 hacia adelante Entonces para ello vamos a utilizar La representación del número infinito Y en este caso como son mayores Vamos a decir que es infinito positivo Va desde 4 a infinito positivo Y vamos a poner acá paréntesis No olviden que cuando trabajamos Con la parte de infinito Vamos a trabajar siempre con paréntesis Esta sería la forma como deberíamos representarlo en lo que tiene que ver con el intervalo de Desde 4, corchete, coma, infinito positivo. Veamos un siguiente. Tenemos ahora lo siguiente. Los X mayores iguales que menos 1 y menores que 10. Aquí podemos ver un pequeño cambio. Este menos 1 lo tienen en cuenta, mientras que el 10 no. Entonces, para este menos 1, como arranca desde acá, vamos a ponerlo con porchete quedando menos 1,10. ¿Y qué es lo que ocurre con el 10? Tenemos que tener en cuenta que es paréntesis abierto, entonces vamos a tener acá un paréntesis. ¿Por qué? Porque el 10 no es considerado. Quedaría menos 1, 10 y esta es la forma de representarlo. Veamos otros ejemplos. Quiero recordar que este video cuenta con el patrocinio de industrias al reflejo, limpieza y calidad que brillan podemos ver algunos de sus productos representativos como el sellador de pisos en sus diferentes presentaciones también podemos ver la crema lavaplatos en sus diferentes fragancias y también diferentes presentaciones y por qué no, también podemos ver el jabón líquido multiusos no olviden que todos los productos se pueden utilizar tanto a nivel hogar como a nivel institucional y para la mayor información pueden comunicarse a través del teléfono que aparece en pantalla y también de su página web. Tenemos ahora los X mayores iguales que menos 10 y menores iguales que 5. Acá hay menor igual y aquí también tenemos la igualdad en ambos casos, entonces en este caso, ya no vamos a trabajar con paréntesis, sino que vamos a trabajar con corchetes. ¿Por qué? Porque se consideran tanto el menos 10 como el 5, quedando menos 10, 5. Y aquí vamos a poner también el corchete. Entonces va a ser desde menos 10,5. Esta sería la forma en la cual podemos organizar el intervalo. Veamos un último Ejemplo para que esto quede mucho más claro Genios, espero que estén tomando nota de cada uno de los ejemplos Para que quede más claro el tema No olviden que pueden pausar el video Y mirar cada uno de ellos para que no haya ningún enredo Ahora, veamos este último ejemplo Los X menores que 2 Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Van a ser todos los valores que estén por debajo de 2 Entonces, como son muy pequeños Vamos a trabajar ahora con el infinito, pero infinito que negativo. O sea que va a ir desde infinito negativo. Y no olviden que aquí vamos a utilizar el paréntesis. Ponemos la coma y e iríamos hasta el número 2. Como es menor que 2, no lo está especificando. También aquí vamos a trabajar con paréntesis. Si hubiera sido X menores o iguales, acá pondríamos el corchete. Entonces de esta manera se representaría a través del intervalo. Y con esto daríamos por concluido la parte de representación en la parte de intervalos. Solamente nos está faltando lo que tiene que ver con la representación ya en la recta numérica. Entonces vamos a ver ya todo en conjunto, llevando tanto la parte de la desigualdad, la parte del intervalo y por último la parte de la representación numérica en la recta. Esto lo veremos la próxima semana. Así que la próxima semana cerraremos